¿Qué tú nos tienes hoy? Yo creía que ya nada. No, no, no. Tío, ¿Cómo tío, que ya todavía nada. tiene tiempo. ¿Cómo que ya nada? ¿Tú sí. Todavía queda tiempo en el programa. Quiero eh, analizar con ustedes en la misma temática que he hecho esta semana, parte de lo que es el informe de OSFAN y otros informes de organismos nacionales e internacionales. Y en este caso voy a analizar la triada, las tres patas de la mesa en la gobernanza del PLD, en las ejecutorias de gobernanza, en esa combinación inaudita de política y negocios y las tres patas que forman esta triada, valga la redundancia, voy a compartir con ustedes el clientelismo, el dispendio y la corrupción, que son tres cosas diferentes aunque una puede envolverla a, a la tres. Clientelismo, dispendio y corrupción. Por ejemplo, cuando hablamos de dispendio, estamos hablando de las grandes inversiones que se hacen. Cerca de 75 mil millones de pesos que se hacen en... en en inversiones, en 44 programas que tiene el gobierno, y que esos 44 programas, pues no tienen incidencia directamente en el ser humano, no tienen incidencia directamente en la población, no tienen incidencia directamente en los ciudadanos de a pie. Y lo otro es ese dispendio caracterizado, por grande uso de recursos en inauguraciones, en publicidad, en eh, bocinas pagas y también en alimentos que usan instituciones públicas. Llámese licor, mucho uso de licor, mucho uso de cena suntuosa. Por ejemplo, ahora para Navidad. Ya la mayoría de los ministerios tienen contratadas eh, grandes orquestas y una serie de gastos que se podrían decir innecesarios en un país eh, necesitado de recursos. Que casualmente ahora está buscando eh, presentar una modificación al presupuesto 2019, un adendum cano a los 74 mil millones de pesos para poder cumplir con el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y los diputados de oposición que representa el PRM, pues eh, tienen le tienen el juego trancado al gobierno, porque hay que explicar de dónde se va a sacar esto y cómo se van a hacer estos gastos y por qué se están haciendo estos adendos. Si estaba contemplado en el presupuesto eh, otro tipo de gastos. Entonces, esta necesidad de diferencias en el Congreso es lo que se necesitaba, que hacía tiempo estaba siendo manejada directamente por el partido de gobierno. Y en este dispendio, de acuerdo a lo que son organismos que estudian en estos casos, señores, Hablar de 11 millones a 16 millones por día en publicidad es algo fuerte. Y decir que el presupuesto, lo que contempla para el 2020 es apenas el 1.7% para salud. El 1.7%, del Producto Interno Bruto, es lo que se contempla para la salud. Y la inversión que se hace en lo social no pasa de 7.8% y los demás países están en un 14%. Solo, por ejemplo, cuando uno ve lo que es el dispendio de todos los gastos del gobierno en el presupuesto nacional, solo han podido demostrar un tercio, un tercio, un tercio, o el 33% de todos los gastos del gobierno. No es lo que han podido demostrar legítimamente. Ahí se ve todas las cosas eh, descontroladas que hay. Lo que es penoso es en un país como el nuestro en vía de desarrollo con necesidades graves como son las necesidades de vivienda que se gaste cinco veces más en publicidad que en inversión en vivienda. El gobierno no tiene intención de mejorarle la calidad de vida al dominicano en asunto de vivienda, porque no está dentro de, su de sus prioridades. Apenas tiene algunos proyectos que lo usan como emblema para dar publicidad, para dar propaganda y a veces gastan más en la misma publicidad que lo que ha han hecho con el proyecto. Por ejemplo, en República Dominicana hay 61.911 empleados por cada millón de habitantes. 61.911 empleados por cada millón de habitantes. Es decir, que por cada 16 habitantes tenemos un funcionario público. Eso es algo sumamente alarmante en Estados Unidos. Eso está, eso está totalmente diferente. Nosotros tenemos como cinco veces más que en Estados Unidos. Y un país grande, y un país bien organizado. Y la nómina se duplicó en seis años, en seis años, lo que indica que la generación de empleo de mala calidad está auspiciada y sostenida en los empleos que hace el gobierno a través de nominillas, a través de clientelismo. Entonces, desde el 1998 al 2018, que son 20 años, se han llevado a la justicia 114 casos de corrupción, 114 casos de corrupción, que envuelven, señores, esos casos de corrupción, 458.078 millones de pesos, esos 114 casos de corrupción, desde el 98 al 2018. Envuelven 458 mil millones de pesos. Si se lleva la tasa actual, eso se incrementaría a 749 mil millones de pesos. Los 114 casos de corrupción que se han llevado a la justicia. De ellos, no tenemos todavía el primero juzgado. En las condiciones que dicen los mismos casos. Estoy hablando de tanto cuarto y yo necesitando tampoco. Yo nada más lo Entonces, estoy escuchando. Es que yo cuántos miles de millones y yo pensaba. Cuando... Eso. Eso, eso es fuerte. Cuando nosotros escuchamos y leemos y estudiamos estos estudios, por ejemplo, que en asunto de corrupción per se, por año, de acuerdo a Oxfam, aquí se roban 41.629 millones de pesos todos los años. Corrupción directa, de acuerdo a este estudio. Y en irregularidades, irregularidades que se dan dentro del tren administrativo, 154.760 millones. Si usted usa, une lo que es corrupción y estas irregularidades de la mala calidad de la inversión, Estaríamos hablando de más de 200 mil millones de pesos por año que se traga la corrupción y se tragan las irregularidades administrativas de este gobierno. De 927 mil millones, que es el presupuesto, a hablar que se tragan más de 200 mil millones de pesos. Ahora entonces nosotros entendemos por qué aquí no se ha resuelto todavía un solo problema social. Y tenemos. El lastre de tener las necesidades insatisfechas que requiere el pueblo durante todos estos gobiernos, ahí sin cumplir. En asunto de vivienda, en asunto de agua potable, en asunto de salud, en asunto de seguridad ciudadana, en asunto de bienes y servicios para la población. Esto es simplemente lacerar la calidad de vida del dominicano por no poner correctivos en la corrupción, en el despilfarro y en el clientelismo. ¿Podrá la República Dominicana tener esperanza de un equipo gubernamental que aplique las sanciones necesarias y requeridas cuando alguien cometa un acto de corrupción? Porque pensar que vamos a tener un equipo gobernante... Sin corrupto, eso eh, es, es. No, no, pero eso no existe en ninguna es, exacto, parte. Eso no hay forma. Oye, me, Ahora, tú, tú vas la... al mercado, tú vas al mercado, Fulvio, o sea, me <risa> a comprar plátano, a comprar mango, me ha pasado muchas veces. Y si te descuidaste de los de 10 mangos que te ponen, te, te meten dos dañados. Sí. La misma eso gráfica corrupción, que tú mostraste. Este es un país que vive del fraude. Sí, este es un sí. país. La misma corrupto. práctica eh, gráfica que tú mostraste ahí de la encuestadora. ¿Cuáles son los tres pilares que tiene? principales, la delincuencia, la, delincuencia la, inseguridad, eh, la, inseguridad, la inseguridad, la corrupción, el alto costo de la vida, de la vida la corrupción y todo vienen por, por la corrupción que debería ser y la falta principale. de oportunidades. Entonces, usted va hoy a comprar al mercado y lo estafa. Va a comprar gasolina y lo estafa. Va a comprar gas y lo estafa. Va, va a requerir un, un si, servicio y lo estafa. Si te descuida, cuando tú vas a la estación de combustible, si te descuidaste y miraste para otro lado, eh, eh, te roban... Eh, no, no, 50 Pero pesos. están arregladas muchas de las eh, no bombas. Todos, y tú te no das todas. cuenta... No todas, sí, pero muchas bombas arreglan sus surtidores sí, para venderte un por ciento menos de, que de la cantidad que, debe, que tú gana, compras. Y tú vas también a comprar... Y tú lo notas en el carro cuando tú ves la agujita y el, claro. y, y, y el uso de la los políticos son el reflejo de la sociedad. Sí. Entonces, la situación es que si no tomamos lo correctivo del lugar... Para nosotros reducir estos andos, estos altos índices de pilfarro, de corrupción, de clientelismo, no vamos a tener recursos para invertir en la calidad de la gente, que es lo que se necesita. más. Yo quiero, eh, antes de terminar, felicitar al candidato presidencial Luis Abinader, que Julio no ha adicionado hoy, que ayer presentó su programa de gobierno eh, titulado «El cambio que viene». Una propuesta muy interesante. Digna de eh, estudio. ¿eh? Digna de estudiar. Yo la voy a trabajar vamos a, aquí vamos posiblemente a hacer mañana. Para que Julio nos la haga llegar. Sí, para, eh, para en eh, un programa. explicarla. Claro. Eh, yo me comprometo a venir aquí a explicar los está, diferentes puntos que él está planteando. Y decir que y este, es programa, este programa está dispuesto a hacer eso mismo con otros candidatos. Sí, sí, sí. Porque con cualquier es... candidato que haga una propuesta seria. No, incluso el de Nosotros decía, estamos dispuestos a discutir la cosa. En su discurso se decía que eh, se han quejado de que los, los candidatos presidenciales o políticos no tienen una propuesta, pues él ayer le presentó una propuesta al país que sabemos que en esta semana se va a estar difundiendo por todos los Así medios es. que luego nosotros vamos a explicar en este programa cada uno de los puntos, entre los cuales está elegir un, eh, un fiscal, o eh, un procurador fiscal que sea independiente. Sí. Pero yo creo que no lo debe elegir el gobierno, debe ser por concurso para que así sea. Vamos se a ver, porque hay mecanismos, pero sí. la independencia es importante. Es, muy, este es muy importante. Bueno, señores, la propuesta que nosotros hacemos es que mañana estamos de regreso en de mañana, desde sí. las 7 hasta las 10. Así que pasen un feliz día. Para nosotros ha sido no, un gran en... placer estar con ustedes y nos reunimos mañana, no desde ver, las 7 no ver de mañana, Telenor, no, Canal 10. Impunidad, no va a ver.